Tengo un terreno y no sé qué se puede hacer, cuánto costaría y cuánto metro de conducción voy a necesitar. Hola, soy el arquitecto Calderón, especialista en diseño y construcción de casas modernas aquí en República Dominicana. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestro canal de YouTube y también pueden escribir ahora a nuestro WhatsApp. Muy bien. Muchas veces vivimos en Estados Unidos, vivimos en Puerto Rico, vivimos en Islas Canarias, vivimos en Perú y tenemos un terreno en República Dominicana o vamos a comprar un terreno, pero no sabemos cuánto nos puede costar. Esa casa que queremos hacer, esa casa que teníamos pensado hacer para ir a vacacionar con la familia a la República Dominicana, esa casa que pensábamos hacer para cada vez que yo viaje a Santiago, cada vez que viaje a Igüey, a Puerto Plata, por tener donde quedarme, si voy a viajar una vez al año, pues tener esa casa familiar, para quizás en un futuro, pues retirarme. Tenemos el plan de comprar ese terreno tenemos un plan de comenzar a trabajar en ese terreno y queremos dar el primer paso el primer paso es muy importante hacer una evaluación del terreno, un diagnóstico para en ese diagnóstico poder evidenciar esos factores, elementos, cosas que pueden resultar a nuestro beneficio muchas veces el terreno tiene una condición ya que tiene unas medidas de frente y una medida de profundidad esa es una de las primeras condiciones también el terreno puede ser un terreno que esté de esquina, ¿ok? puede ser un terreno que esté entre dos terrenos o puede ser un terreno que tenga una geoma en una curva, en función a esa forma geometría del terreno vamos a comenzar a definir cómo vamos a orientar los espacios de esa casa, ¿ok? esa casa podría ser de dos niveles, bien, una casa que arriba tenga cuatro o tres habitaciones cada una con su baño, quizá bajo otra para los más viejitos. Podemos también en esa casa tener un family room, okay, hermético que sirva para la lectura, para los niños jugar o para ver una película en familia. También podemos hacer en el terreno dividirlo de una manera para que en el futuro podamos hacer una pequeña piscina para seis o ocho personas o poder tener un espacio para sembrar. Todo esto va definido por la forma del terreno. Cuando tenemos de frente ¿Ok? Si el terreno tiene 600 y cuánto tiene de ancho. En función a eso comenzamos a ver los esquemas. Luego vamos a evaluar en el terreno si el terreno es inclinado, si el terreno tiene una pendiente. Y si tiene esa pendiente, ¿cómo vamos a escalonar el proyecto para apoyarnos en los puntos donde el terreno tenga mayor capacidad de soporte estructural? También vamos a ver si el terreno es plano. Y si el terreno es plano... Ver si en ese sitio se inunda cuando hay mucha lluvia, en los tiempos fuertes de lluvia. En caso de que se inunde, pues vamos a ver cuántos tenemos que subir de contrapiso. Si vamos a subir 30 o 60 centímetros. No vamos a subir 30 o 60 centímetros por subirlo. ¿Ok? Porque eso representa más dinero. sino si se necesita. entonces otras cosas que tenemos que también evaluar en el terreno es ¿Qué tenemos de vista en esa ubicación que es tan importante? Si el terreno tiene una vista a la playa. O, si tiene una vista a la montaña, o si tiene una vista sencillamente un parque que queda frente, o si da una pared, o si da un muro, ok. Y vamos a tratar de aprovechar esas vistas en función a cómo vamos a distribuir el diseño de la casa. En el diseño es importante poder plasmar en un plano esas ideas que ya tiene usted, ¿eh? esa idea que ya tiene su familia. Esa idea que siempre han pensado hacer una casa moderna, con un concepto abierto quizás, okay, y poder llevar esa idea a través de un arquitecto a un plano. Y ese plano adaptarlo a las condiciones de ese terreno. Tanto a las condiciones de diseño como a las condiciones legales. Porque también ese, ese terreno va a ser vigilado por leyes. Las leyes como por ejemplo el lindero. ¿Cuál va a ser el lindero? La separación que hay de la línea de propiedad al primer muro de construcción que vamos a tener. Normalmente. En Baní, okay, en Santiago o en Puerto Plata vamos a tener leyes diferentes. Pero lo regular es que en los lados dejemos como un mínimo de un metro y medio a dos metros de lindero. En la parte frontal de la casa, en el frente, con una separación de cinco metros y en la parte posterior de dos metros. Eso varía un poco, depende del estado, depende del municipio, depende de la ciudad. Okay. Pero son cosas que tenemos otro que evaluar. Otra cosa que vamos a evaluar, que es sumamente importante, es que tenemos ese terreno al lado. Okay, que tenemos en el frente que tenemos la parte de atrás es muy normal que pasa que si no evaluamos que al lado hay un vecino y ese vecino tiene tremenda ventana o tremendo balcón en la mano derecha no podemos colocar un baño de las niñas a mano derecha frente al balcón del vecino porque se va a eliminar la privacidad verdad que si me van siguiendo Esas son de las cosas que tenemos que evaluar como cosas mínimas hay, hay otras cosas que no se ven por ejemplo, cómo funciona el recorrido del viento en ese terreno Si nosotros podemos identificar en qué dirección viene el viento a las 4 de la tarde Pues podemos saber cómo colocar los espacios abiertos en función a esa dirección Ya sea perpendicular a la calle o horizontal a la calle ¿Okay? Y así podemos ubicar las puertas, los vanos, las marquesinas y los huecos en función a esa dirección Y la casa de una manera u otra se va a sentir más fresca a esa hora a las 4 de la tarde necesitamos que la terraza se aclare. Un punto muy importante también en la evaluación, en el diagnóstico de ese terreno, es ver el sol. El sol tiene un movimiento con respecto a la, a la orientación del terreno. Y el sol se va a colocar a las 11 de la mañana, a las 12, a las 4 en posiciones diferentes. Si nosotros necesitamos que le dé sol a la cocina, al baño, a los pasillos de los closets Necesitamos que le dé sol por un tema de que genera mucha humedad y el sol mata la humedad y elimina la probabilidad de que se generen ácaros donde queremos que salga el sol para los niños en la mañana que en esa zona colocamos la habitación de los niños para que el sol los despierte Vamos a usar el sol como forma y concepto de orientación de, de, de esa casa concepto abierto moderna de manera que la casa también se pueda iluminar de forma natural con el sol sea una casa clara, cómoda, cálida si me van siguiendo, entonces es otro vector que tenemos que evaluar en la evaluación. También hay otras cosas que son muy importantes, como son el tipo de suelo. No todas las zonas tienen el mismo tipo de suelo, no todo la, la, la, el, el terreno se comporta igual. Vamos a tener terrenos que son cohesivos ¿eh? y terrenos que no son cohesivos. ¿no? Entonces, en función de ese tipo de suelo, vamos a analizar dónde está la capa vegetal. Del terreno, dónde está el cascajo de arena, ok, y dónde se encuentra la roca. Normalmente, el apoyo estructural lo vamos a hacer en ese nivel de roca. Ese nivel de roca en algunos terrenos se encuentra a un metro, a un metro y medio, a 70, dependiendo de la profundidad del suelo. No vamos a dar cuenta porque ya en la roca no podemos hundir un dedo completo y eso es un inicio de lo que estamos cerca de la roca. Esa roca debe tener una resistencia de 8 kilogramos por centímetro cuadrado para poder hacer un cálculo estructural a 2 kg por centímetro cuadrado. Y hay unas leyes sísmicas que nos dan los datos para saber la cantidad de acero que va a necesitar la casa. No poner de más por miedo, pero tampoco por menos por imprudencia. Normalmente cuando se hace en esos es tipos de estudios lo que se hace es que la casa sale más cara. Porque por miedo a que se caiga, pues colocamos el triple de acero y realmente no es necesario. El terreno define la cantidad de acero Y por eso la podemos lograr el mismo cimiento Más efectivo y con menos dinero Es un, una cosa aparte de la evaluación También en esa casa vamos a evaluar En esa ubicación de terreno ¿Cuáles son los planos que realmente necesitamos? Sabemos que necesitamos mano de obra Y sabemos que necesitamos materiales Pero hay otras cosas que necesitamos Como son los permisos, los estudios Y qué tipo de planos según la zona, ok según las leyes, algunos proyectos se van a, a presentar a obras públicas, otro ayuntamiento, a medio ambiente y a veces a turismo. Dependiendo de la zona vamos a evaluar qué necesitamos de eso y cuánto es el impuesto. Normalmente eso, eso es poco, pero hay que evaluar. Entonces, otra cosa importante, los terrenos, que normalmente tampoco se ve, pero que es muy especial es el tema de la, del sonido. Muchas veces a ciertas horas no existe mucho sonido. Pero en ciertas horas, por ejemplo, un lunes en la mañana, si la casa está cerca de la vía, pues nos vamos a dar cuenta que sí tenemos mucho bulle. Por ejemplo, si queremos que el family sea silencioso, family room, porque el family vamos a tener un tipo de lectura. ¿Qué hacemos? Hacemos un family hermético, donde al lado del family tengamos los closets, donde al otro lado del family tengamos la marquesina y donde luego tengamos los baños. Entonces eso hace que esas tres capas, que son parte de la lectura de la casa, nos sirvan conceptualmente de escudo para evitar y, y tener una privacidad auditiva o esas son de las cosas que normalmente podemos usar del terreno a nuestro favor en función de esa casa que queremos hacer se van dando cuenta como hay muchos elementos que podemos también usar a veces también un caso muy particular con el tema de la piscina es que el terreno a veces tenemos poco espacio y es importante la orientación de la piscina que tomar tanto los árboles importantes que hay en el entorno de la casa, en función al movimiento del sol y al frente que queremos hacer, como también las edificaciones que tenemos al lado. ¿okay? Hay otra cosa también que nos ayuda mucho con el tema de la seguridad. Todas, los, todas las ubicaciones, todos los terrenos, todas las presiones tienen, tienen vamos a ver, niveles de seguridad diferentes. Hay muchos proyectos que están en proyectos cerrados que no lo necesitan, hay otros que no. ¿Y qué hacemos para eso? Pues entonces, Pues En función a eso, vamos a ver cómo podemos elevar el nivel de seguridad de la casa, generando varios anillos físicos y psicológicos. Aquí llamamos un anillo físico. Un anillo físico es sencillamente levantar los muros ¿okay? a cierta altura. Un anillo psicológico es que si la casa la planteamos en un segundo nivel, normalmente la salida privada en un segundo nivel es más difícil el acceso. No estamos haciendo un muro. Okay. sencillamente estamos dificultando el acceso hacia la casa Si colocamos todos los servicios de la casa El servicio eléctrico, el servicio de la bomba, del agua okay, el servicio del teléfono y del cable De una forma que los técnicos pueden accesar desde afuera a la casa Pues no tienen necesidad de entrar a la casa Y esto es un límite psicológico porque sencillamente ellos van Hacen el servicio y se van No tenemos la premura de que van a entrar a la casa Que no vamos a estar ahí, que uno no sabe quién es Ese tipo de cosas le evitamos cuando hacemos una evaluación del terreno y podemos distribuir eso de una forma más técnica y poder subir el nivel de dignidad, poder subir el nivel de calidad a la casa, porque una casa para nosotros vivirla, que es muy diferente cuando tenemos una casa para hacer negocio. Cuando construimos uno, dos, tres apartamentos pequeños para alquilar, se le da una terminación pues más básica. ¿okay? En la casa de nosotros vamos a tener una mejor terminación. Por eso es tan importante definir el objetivo del proyecto, en este caso, es una casa para nosotros vivir. Eh, venir una dos veces eh, al año del mes, y luego quizás, como todos queremos, bueno, pues volver a nuestro país. Si vivimos en Estados Unidos, vivimos en Europa, ¿ok? Siempre tenemos el sueño de algún día, eh, bueno, volver, volver a nuestra tierra, en Santiago. Eh, un saludo a mis amigos de Santiago, a Puerto Plata, ¿ok? Volver a Higüey otra vez, volver a Baní y tener nuestra casa.